¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Por vos nadie da no, mano, no digas nada entonces. ¿Qué te dijimos cuando tenía 12? La vida da razones que ella misma desconoce. Tus canciones en la radio, tu banda en el escenario, ¿o acaso es necesario, seguro muy tranquilo. Ojo ciego al adversario. Hey. nadie te diga qué carajo es ser, ni qué elección de vida la que te lleve a comer el arte no es negocio, ¿qué le vamos a hacer? Aunque a ellos te lo quieran vender Saber ver, entender y comprender Toca ganar, toca perder No quiero premios, ni ser Smith Willy Sigo real, no soy mini Vanili El golpe que más duele Te da impulso y hace que más fuerte hueles No me veles y estoy más vivo ahora Que cuando hablo con ustedes Queman las papas, no importa Aporta etapas, una vida corta, ¿cómo te comportas? Quiero vivir en loop, lago la corta Camino un poco más, no va a pasarte nada si algún día tropezas. Ey, quieres abandonar, recién empieza esto y vos ya lo querés largar Ey, camino un poco más, no va a pasarte nada Tiramos una pared y empatamos el partido Si todo está podrido Encontremos al que lo haya permitido Sin valores no hay reales Sin pasiones no hay rivales Nadie quiere que regale, Faltan oportunidades Me cago en los políticos empresariales mucho efectivo en el bolsillo, no es necesario Para que quiero un castillo si ya tengo un escenario Si ya tengo suficiente y lo mantengo Yo no paro, ya ni duermo, estoy pendiente y me entretengo Acompáñame para arriba Busquemos junto una salida Acompáñame a la salida Busquemos junto y para Quedamos sin alternativa, solo alterna esta vida No estás activa, andás perdiendo las partidas Controlando no logras, a la mentira No la esquivas, no la escapas. ya no hay que hablar Quemamos para estar tranquilos Hablamos para estar activos Tocamos y si no dormimos Te hago mimo, cuando lo no escribo Estoy pensando en cómo vivimos Caminé un poco más No va a pasarte nada si algún día tropezás Ey, quieres abandonar él empieza este y vos ya lo querés largar Ey, camina un poco más No va a pasarte nada si algún día tropezas, Ey, querés abandonar